Acuñan tan jativi, no con Richard y un batuangulo, no un partes del cuerpo. Ustiora, mapu, bu, bertonco, rekin, vermana, perro, perro capusco, perro kirsni, kirby, ta shita e ui desho kundi e kishi e uita rambushu rambushu Tai, Tai, Metoti, Tai, Menzis, Irak.